Muy bien, veamos la función si sí en modo simple para empezar. La función si sí consta de tres cuerpos o de tres partes, como le quieras llamar. Se escribe así, es igual si, sí, como todo lo de planilla de cálculo siempre va con el signo de igual al principio, si no sabes por qué, mirate los videos que hice más atrás sobre la planilla de cálculo, que son todos videos muy cortitos y muy, muy didácticos y te vas a dar cuenta enseguida. Se escribe, es igual si, sí, comprobación lógica, lleva una comprobación lógica, esto es... Una comparación generalmente, por ejemplo, si A3 es igual a B5, si 7 es mayor que 3, si, si C3 igual pp o lo que sea. está Es una comprobación lógica. Luego, aquí vas a poner lo que quieras que pase en el caso de que la comprobación lógica sea verdadera. Y aquí vas a poner lo que quieras que pase en el caso de que la comprobación lógica sea falsa. Por ejemplo, si yo digo, si 7 es mayor que 3, entonces hacer una cosa. Y si no, hacer otra. ¿ta? Por ejemplo, como 7 es mayor que 3, ¿qué se va a disparar? El caso verdadero, el falso no. Si yo le digo que compruebe si 7 es mayor que 3, como 7 es mayor que 3, va a ir al caso verdadero. Es verdadero que 7 es mayor que 3, por lo tanto voy a ejecutar lo que haya acá. Voy a decir lo que diga acá. Voy a hacer lo que esté acá. Y, en el caso de que 7 no fuera mayor que 3, vendríamos para acá. ¿tá? Esto lo hace el, la planilla de cálculo de forma automática. El ser humano no decide nada. El ser humano pone la comprobación y espera. Nada más. Es solo eso. ¿Se dispara este o se dispara el otro? Por ejemplo, si llueve, esa es la comprobación lógica. ¿Llueve o no llueve? Si llueve, entonces voy a ir, la función va a saltar al valor verdadero, al caso verdadero. ¿Llueve? sí. Entonces llevo el paraguas. Listo, se terminó ahí. Terminó. La máquina no va a revisar qué pasa acá. Si se cumple con esta condición, entonces se ejecuta esto y listo. Llueve. Entonces llevo el paraguas. Está. Ahora, ¿llueve? No, no llueve. Entonces no llevo el paraguas. Otro ejemplo más. Es, supongamos que estamos esperando a Pablo. Y a la función le decimos que revise constantemente a ver si vino Pablo o no. Cuando venga Pablo va a pasar Lo, lo siguiente. ¿Vino Pablo? Esa es la comprobación lógica. ¿Vino Pablo o no vino? Sí, entonces voy al cine con Pablo. Si no vino, me quedo en casa. ¿Está bien? Vamos a ver cómo se razona esto en cuanto a algo más informático y no tan humano. Imaginemos que estamos esperando que una persona ponga su nombre y queremos que esa persona sea Silvia. En ese caso, si pone cualquier otro nombre, le vamos a decir, usted no es la persona que estoy buscando. Y si pone Silvia, le vamos a poner, ¡qué bueno que viniste! Miramos, miramos esto. Vamos a poner, por favor, por favor, escribe tu nombre en la celda pintada de amarillo. ¿Sí? ¿Sí? Por favor, escribe tu nombre en la celda pintada amarillo. Y ahora vamos a pintar una celda de amarillo. Así nomás. Pero como la celda es muy pequeñita, vamos a agrandarla bastante. A ver si en el caso que es, decida poner todo su nombre completo, lo, los dos nombres, los dos apellidos y todo eso, vamos a pintar todas estas de amarillo. ¿Está bien? Bárbaro. Es más, acá llegó el momento de eh, juntar celdas. ¿Ves que tenemos una celda acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mirá. Con este botón que está acá, que dice combinar y centrar, transformas todo esto en una sola. Mirá, ahora no tengo nueve, tengo una. Yo antes hacía así, tenía varias celdas. Ahora quiero hacer así y no pasa nada. Hay una celda sola. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer un sí, una función sí, que verifique si ahí adentro dice Silvia o no dice Silvia. Esa es la comprobación lógica. Entonces ponemos, es igual sí. ¿Cómo le indicamos a la máquina de eso de si ahí adentro dice Silvia? Sí, y señalamos la celda, que en este caso es B11, o así lo toma la máquina, B11 igual Silvia, así con mayúscula al principio, como se escribe un nombre realmente. Pero, como no estamos trabajando con números, estamos trabajando con texto, el texto va entre comillado, el texto va entre comillas. A veces, en algunas funciones de planilla de cálculo, te vas a ver que vas a manejar números con comillas, de todas maneras. Ya vamos a ver a lo que me estoy refiriendo más adelante. Cuando te explique lo que es sumar sí, contar sí y todo eso, esas funciones, te voy, a, te voy a tener que recordar que sí, el texto se escribe entre comillas, pero los programadores de planilla de cálculo no se ponen de acuerdo y hacen cualquiera. Y si hacen cualquiera tenemos que pagar el plato roto nosotros. Entonces, voy a poner entre comillas. Voy a encerrar el nombre Silvia entre comillas. ¿Por qué? Porque es texto. No es una variable, no son números, etc. no es una operación matemática, etc. Si B11 es igual Silvia, entonces, esto significaría entonces. Sí, comprobación lógica. ¿Dice Silvia o no dice Silvia? Si dice Silvia, entonces, decir, qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste. Y esto significaría, y si no, sí. La comprobación se da entonces caso verdadero y si no, caso falso. ¿Qué falta? El y si no. El y si no es otra vez un punto y coma. Si es Silvia le decimos qué bueno que viniste y si no le decimos no eres la persona que estoy esperando. ¿Sí? Y cerramos eh, paréntesis. Verificamos. La comprobación lógica está. está aquí. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá hay un punto y coma. A la derecha del punto y coma ya no es comprobación lógica. Cuando vos pones punto y coma, terminaste con lo anterior, separas términos. ¿Comprobación lógica B11 es igual a Silvia? ¿Sí o no? Bueno, en este momento no No dice nada ahí adentro, así que B11 no se, no se cumple la comprobación lógica. ¿Cómo me doy cuenta que terminé con el caso verdadero? Justamente porque tengo toda la información acá y un punto y coma. Y como he dicho recién, el punto y coma termina con lo que estaba antes y continúa con lo que va después. Por lo tanto, la comprobación eh, lógica está, el caso verdadero está, y a ver si está el caso falso, sí está aquí. Acostúmbrate a mirar los puntos y comas, los puntos y comas, acostúmbrate a mirarlos bien, porque de esa manera tu cerebro va a asociar, esto es un término, esto es otro y este es otro. Vamos a darle enter ahí. Ya de entrada dice, no eres la persona que estoy esperando, eso no está bien. O sea, está bien desde el punto de vista lógico, pero no está bien desde el punto de vista humano. Si yo no escribí nada, ¿cómo va a decir no es la persona que estoy buscando? Que estoy esperando. Imagínense que venga Silvia y mire la planilla y ella tampoco es la persona que estamos esperando. Porque como dice eso, entonces ya se va. Vamos a escribir Pedro. Pedro, no es la persona que estoy esperando. Hugo, no es la persona que estoy esperando. Hermenegilda, Pere, Hermenegilda, Pérez. Así se llamaba una señora que una vez conocí allá en la galaxia Andrómeda. No es la persona que estoy esperando. Pero si ponemos Silvia, ¡qué bueno que viniste! La máquina reconoce las cadenas de caracteres. Ahora, hay un problema. Nosotros tendríamos que quitar ese mensaje de no eres la persona que estoy esperando. Por lo menos cuando está eso en blanco. Cuando la persona escribe Carlitos... Enter, está bien que diga, no eres la persona que estoy esperando. ¿Por qué? Porque estamos esperando a Silvia. Pero si la persona no escribió nada, incluso para Silvia está mal esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Te voy a mostrar otra cosa, pero presta mucha atención porque acá se empieza a ser más complejo. Que quede claro, bien claro. Prestame atención. Te voy a explicar el concepto de diferente de nada, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Diferente de nada, acuérdate de eso.